Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta García Moreno, soy cirujano dentista egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy les agradezco su atención y tiempo para ver este video, en el cual les platico brevemente el tema que abordamos en el artículo, que agradecemos a la revista Ciencia Ergozum, nos ha permitido publicar y difundir la información que en él plasmamos. También agradezco a los coautores del mismo. El título del artículo es Carcinoma Oral de Células Escamosas. Es un reporte de caso de un diagnóstico tardío y podrán encontrarlo en el volumen 28, número 3 de la revista Ciencia Ergozó. El carcinoma oral de células escamosas es una neoplasia que afecta a gran parte de la población mexicana. Esta neoplasia principalmente es causada por el consumo excesivo de tabaco y alcohol predominantemente afecta a personas de entre 50 a 60 años de edad, inclinándose más hacia el sexo masculino. Su localización es en lengua, en los bordes laterales de la misma y en el piso de boca. Como características principales se presenta como úlceras de color rojo o blanco, pero también puede ser con la combinación de ambas y el comportamiento de, de estas lesiones es agresivo. El diagnóstico suele obtenerse tardíamente y esto hace que haya una afección en gran parte de la zona localizada incluso invadiendo la profundidad de tejidos. En este artículo les presentamos un caso clínico de diagnóstico de carcinoma de células escamosas en un estadio avanzado y es por eso que puntualizamos la importancia de un diagnóstico precoz. En este artículo eh, que está dirigido tanto a la comunidad odontológica como al público en general, eh, enfatizamos dos puntos. Para el público en general, la importancia de acudir al dentista, a, al consultorio dental, cuando se vean lesiones en boca que ya hayan durado eh, bastante tiempo en, en boca, y en el caso de eh, la comunidad odontológica, la importancia que tiene de estar preparado para saber diagnosticar y diferenciar eh, la coloración, el tipo, eh, el tamaño de una lesión en boca, para poder dar un diagnóstico oportuno y evitar que se llegue, como en el caso que les presentamos, a un estadio ya avanzado donde se ve comprometida la vida del paciente. Espero que sea de ayuda para ustedes y que puedan leer el artículo para conocer más detalles del mismo. Les agradecemos mucho su tiempo y su atención. Gracias.